Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Ahora que se va acercando la temporada de la siembra, vamos a daros algunos consejos para el cultivo de cannabis en exterior. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde Guadalajara nos hace Vicente, que quiere saber qué puede hacer para mejorar la calidad de su suelo, bastante árido y si hay alguna técnica que mejore su cosecha. Hola Vicente, por supuesto, lo primero que te recomendamos es acondicionar tu suelo de cultivo durante el invierno para afrontar la próxima temporada con garantías. La temporada de cultivo de cannabis no comienza con la siembra, sino mucho antes. Durante el invierno son fundamentales la realización de algunas acciones con la antelación suficiente para llegar a la siembra con un suelo en estado óptimo. El arado, la limpia de malas hierbas, el aporte de abonos o el acolchado son tanto o más importantes que los cuidados realizados durante el cultivo. Hay algunas fórmulas que nos pueden facilitar un poco la vida y la de nuestras plantitas en caso de encontrarnos con que nuestro suelo no cumple los requisitos para cultivar marihuana en exterior. Por supuesto, una buena opción sería la de cultivar directamente en maceta tradicional en exterior, con un sustrato de calidad y tener así un mayor control sobre sus propiedades para cubrir las necesidades de la planta, aunque se limite un poco sus capacidades de desarrollo y nos obligue a estar más pendientes con tareas como el trasplante o el riego. Una opción muy interesante sería la instalación en el cultivo de camas coreanas. Esta técnica consiste en colocar cuatro tablas de unos 50 centímetros, un cartón en la base para cortar el paso a las raíces y rellenar con sustrato. La cama coreana favorece la aireación de las raíces y el desarrollo de las mismas al encontrarse en un medio más mullido que el propio suelo, sobre todo en los estadios iniciales. El cartón actuará de barrera de contención para las raíces durante las primeras semanas.